El partido la Junta Departamental de Montevideo con los votos de los 17 Diles amplistas, autorizó el convenio entre la Intendencia de Montevideo y Antel para otorgarle a esta última tres padrones donde construirá su eh, estadio, el estadio Antel Arenas. Por supuesto que Antel no puede hacer eso, no está facultada, viola el artículo 190 de la Constitución que establece que no puede hacer actividades extrañas a su giro y no puede destinar recursos a cuestiones ajenas a sus competencias. Tampoco la Intendencia puede hacer esa concesión por 30 años con los votos solamente de sus ediles, solamente con 17 votos como lo hizo. ...porque requiere dos tercios de votos de la Junta... ...es bien clara la Ley Orgánica Municipal... ...es bien clara la Constitución de la República... ...necesita dos tercios para... ...dar una concesión, un préstamo de uso... ...como le está dando Antel... ...gratuitamente le da a los tres padrones para que los use... ...durante 30 años y 30 años después... ...las instalaciones y el uso de los padrones... ...tiene que volver al dominio municipal... ...para hacer eso... ...es muy claro el artículo 301 de la Constitución requiere dos tercios de la junta departamental o sea que requerían 21 votos 21 votos que el frente amplio no tiene y por lo tanto lo que votó la junta departamental es inconstitucional e ilegal los ediles de la oposición han hecho una férrea de un férreo debate una férrea defensa de estos principios legales y constitucionales y además han adelantado que van a promover un recurso de inconstitucionalidad por lo que dice el artículo 303 de la Constitución de la República. Creo que esta es otra de las ilegalidades e inconstitucionalidades en las que cae el Frente Amplio, de las tantas que ha caído en el Gobierno Nacional, ahora también cae en el Gobierno Departamental, y vamos a ver en los próximos días cómo esto nuevamente va a generar la polémica que otros hechos han generado. El Frente Amplio después se enoja cuando los organismos competentes determinan que sus votaciones son inconstitucionales, pero cuando las vota no respeta, no le importa lo que es la ley y la constitución. Así que en los próximos días seguiremos hablando de estas cosas que son muy importantes y que demuestran una vez más cómo para el Frente Amplio la ley y la constitución no valen nada.